Hemos decidido vivir en un planeta lleno de personas buscando un propósito. Y si es divino, tanto mejor. Creencias que se traspasan de generación en generación. Y que de alguna manera son quienes dictan nuestro actual. Libre albedrío, ¿existe? Bueno, soy Cristian Telles de Libertad Emocional. Y los quiero invitar a que juntos descubramos estos y otros muchos temas en el primer Congreso Internacional de Libertad Emocional, que se realizará los días 16 y 17 de julio, desde las 15 a las 20 horas, horario de Madrid, España. Nos vemos ahí. Un abrazo desde el sur del mundo.